En el video del día de hoy Rabito y e play probarán juegos de móviles en Roblox Donde comprobaremos si son mejores que el original Iremos desde el mítico Pou hasta el increíble Free Fire Recuerda que si el video te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar patata para más videos de este estilo Y más que decir ¡Comenzamos! Mira loco, el primer juego que vamos a jugar es Stumble, Guys Y pues como lo que vemos, estamos en una playita Este no te parece el, para nada el lobby del juego original ¿eh? Mira la Kepli, mira, mira, mira, mira Un corazón oh, ¡Ay, botes ¡No! ¿Y ¡Hay, hay, y hay botes? emotes, papu ¡Hay emotes! ¡Ah, pues mira, Rabito, empezó la primera fase y no manches, qué pedo! ¡Vamos a darle, papu No, pues igualito al juego original, qué madres! Es muy parecido al stumble guy loco Tú, tú, tú, tú, sí, corre, sí. tú sí. corre, tú Uy, corre, tú corre ten cuidado, loco Nuestro propósito es ganar este juego Recreado de otro juego gratuito ¡Ah! ¡Me golpeó una bola, Kempley. Bro, pero ¿Cómo es posible de que, de que te golpee la bola? Si ¿Sí es fácil de esquivar y todo ¡Está muy amplio! Amigo, es que es complicado, eh No subestimes el juego porque Mientras menos te les vedas, Te van a dar un golpe ¡What! Mira, bro, eh, pero está muy bien diseñado, eh Yo creo que hasta mejor sí, que, que está el juego bonito. original pues, mira, mira! ¡Mira cómo salto! ¿Cómo? No, pero... ¡Pero me acaba de dar la bola! ¡No, no manches! ¡Otra bola! Te dije que no te es que ya ves que están dando la bola ¡Loco! ¡Que me están dando la bola! no Le califico una estrella a este juego, ya no lo quiero ¡Llega, Amigo, te estás comiendo todas las bolas, guiño, guiño, coco Oye, oye, oye, oye, ¿qué dices? ¡Ah, perro! ¡Mira la siguiente fase! tienen los transpolines míticos! ¡Mira, mira! mira podemos ¡Muchas en ellos! ¡No manches, loco, polo! Y mira, podemos, podemos tirarnos hacia adelante Mira, mira, un clavado, un clavado ¡Wow! ¡Oh, ¡Hola! Tremendo clavado que te mandaste Ya ves, está, está ¿Qué genial, qué? ¿eh? Por ahí en la izquierda se puede pasar, mira, Super difícil. Ah, dice, vale, mira. vale, sí, bueno ¡Claro! Pues, sí, bueno. claro. la hija de, de Keroro Bro, levántate. <risa> ahí me levanté, bro, tú no. Hay, hay que hacer los dosis de Keroro He visto mucho títulos de que, de que esos cositos se pueden... Ay, No, pues ya no ya me caigo, mero, mero. <risa> Joder, ¡Eh, pero lo bueno es que. ¡Vamos, loco, voy, vamos! Eso me gusta. Eso es me gusta. verdad, loco. A ver, a ver. Hay que aplicar los crook pits. Los tejeros. Loco, acabo de buguear. ¿Estás bien? El... ¿Estás bien? Lo acabo de buguear. Bro, me levantas. Ahí está. No, ahí, está no, ahí está, ahí está. Pero está. No paro de. ¡Vamos, no! ¡Vamos! rápido rápido, rápido! ¡Rapido! 45 sí. segundos, llegamos para decir sí, verdad, yo este jueguito Lo voy a calificar un 4 De, de 5 4 de 5, 4 eh. de 5. A, a ver, yo es cuánto le doy yo? ¿Cuánto le doy yo? Es? Le, das le, das le doy un 4,5 de 5 Uah, Uah. Me va, me va. No, loco, no hay que aletando tanto Porque, eh, mira, es muy parecido Pero no tiene el lobby mítico, loco Uno compra las cajitas, ah, las letras Y eso, razón. así que ahí fallaron Tantito ¿Qué es esto, bro? Estamos en su Surf Miami, ¿qué madres? Amigo, ¿dónde estamos, Kev? No lo place? sé, ah, oh, mira Vamos a seleccionar skins, a ver De modo tebro. bro un modo tebro. bro, pero no me puedo ¡No puedo salir de aquí! Estás? Soy el jefe, no, pero no, no te... me puedo salir de aquí No, no manches okay. oh, no, Tenemos el mismo problema, qué sí, Tenemos el mismo ¡Ayuda! problema, ahora cómo salir. Mira, bro, me puedo seleccionar este, que es la, la triqui, loco. Mira, mira, a ver qué guapo, brother. Oh. Oiga mamacita, ¿cómo está? señorita? Los machos, es que es? ese eres tú. A ver, loco, <risa> la cara que tienes. ¿Y por qué estás haciendo la pose de la T? Loco, agu aguante la pose de la T y mira esto, loco? Tengo un jackpot. ¡Vale, un rabito táctico A ver, a ver, a ver. Sí. ¡Oh, perro, volamos! Y, pero, pero, este es volamos, el perro. ¡Volamos, No, no, mira, mira, aquí hice clip para jugar. ¿En dónde está el policía? ¿En dónde Amigo. está el perro, bro? Y el policía, tú corre, loco, tú corre. No sé, Después ¿y por no qué hay un chango aquí? <risa> ¡Oh, no, los changos nos quieren dominar! El qué chango nos domina! A ver, vamos, vamos a, a, a platicar el juego. What? Ok, no, no. Aquí no hay algo bugueado, bro. ¡Aquí no, no, sé. la jetpack. Tienes el jeep, el jeepa es más grande que tu sí, personaje no WTF Pero esto está un poco vacío, no, no está policía ni perro ni nada, no nos sigue nada. Somos libres. No, no es el todo. policía. ¡mira! no, no, el policía! no, bro, no, bro, ¿Por qué se escucha como un Nokia? ¿What? Amigo, what the fuck ¡Qué madre, bro! El policía tiene tremendo sonido de Nokia Ese eh, me quitó la skin, no manches. Bueno, me la paso con no, mi skin No, que, como que ya no tiene la trigo No, bro, ahora ya, ya no soy una culona A ver, pasémonos uh. eso, pasémonos eso ¡Uy, pero hay dos policías! ¿What? Ah, ¡No, pero rabito! ¿Qué haces? ¿Qué dieron con el Nokia, loco? ¿Qué nuevo, rabito? Después de muero. espera ¡Corre, corre! Mira, mira, mira, mira Tenemos que llegar hasta el final del juego Tenemos que pasarnos este juego Es nuestro propósito en esto Pasémonos, loco, vamos, pasémonos vamos. ¿Nuestro no? propósito. vamos, vamos, hay que pasarlo Hay muchos trenes, coches ver, de todo, loco, de todo ¿Loco? ¿Eso es el final? ¿Eso es el final? ¿Eso es el final? No manches que no qué fácil. Bro me salí del mapa. Qué es este ¿What? juego, bro? está. Amigo, fácil? ¿qué pasó? Está tu parí completo. Mira, mira, mira. No manches. ¡Wow! Me caí al vacío. No, pero rapidito, no te mueras Ok, pasemos mira, al siguiente volando, juego. Mato. Este este le voy a dar un 3 de 5, loco. No no me mola mucho. Manches, ahora estamos en el fuego de Free Fire, loco. ¿Qué, qué oh, madre amigo, ¡Eso sí me gusta! Mira esta armota que me cargo, papá. Oh, perro, ¿Y, eso? y esa arma es. Un, da, da, da, da, da, da. es un... ¡Esto es un dinosaurio! ¡Qué, qué cosa tan amigo! ¡Yo no tengo pero, muchas armas! Pero esto no se parece para nada al Free Fire Tiene el mapa ahí Pero... ¿Pero esto que es? Es como que uno versus todos, ¿no? Todos contra todos ¡Sí, eso es como un Battle Royale, loco! ¡Vamos abajo! ¡Qué pego! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! abajo qué pico! vamos loco vamos vamos a no te ha... Sí, más con equipo, la gente! equipo! A ver, a ver. Uy, hay uno, hay uno, aquí cayendo, hay, hay uno, aquí uno aquí cayendo, no hay cayendo. Cayendo. Ahí está. Espérate, espérate. No, los, los propis, loco, mira, mira, mira, aquí la barrera, la barrera es bulla. van vale, a que ir por los tipos, loco. Tenemos que quedar todos uno en este juego. Por eso, loco, aquí tiene. ¡No! Aquí, aquí mero, aquí mero hay uno, aquí mero hay uno, bro. Aquí otro, aquí otro no caemos ni en un avión ni nada, así como en el free fire original. Pero, eh, hey, está guapo. Sí. Está oh. bueno, está bueno, mira, mira, chico a ver, está a ver, bueno, mira. Tiene... Tiene ah, ah, las paredes y todo, ¿y esto? ¿Y este campo? A ver, disparame ¿Me hace daño? disparo. Si tú lo dices, toma. ¡No <risa> manches! ¡Ay, ah, es que es el avión! ¡No es la ¡Mira! Si es un avión, lo de arriba. ¿Y tenemos avión entonces. Sí, uh -huh. sí, sí, pero no se mueve así a lo a los modos Free Fire como a los Cold Duty ni nada, bro. A ver. Oh, oh amigo, cuidado que me tienes No, le 3 -3. quitamos el... Llevo con el pecho hacia afuera. ¿What the fuck? Bro, somos, somos los dominantes de este juego Loco, somos los top 1 de este juego. Sato, <risa> sato, sato. Parar. Ven para acá, vamos para acá, vamos para acá. A ver, Mira ya te la señor, sabes, señor, banda. Cartera, de cartera, a ver la cartera. No, Arriba no, las no, manos y abajo los calzones. Vaya dato perturbador. Oh, Mira, los mapas si cambian. No, pues, pues, a ver, está guapo. Aunque yo no reconozco nada de los mapas porque nunca he jugado Free Fire en mi vida. Pues a ver, Rabito, ¿qué calificación le damos de este? ¿Un, un 4 de 5 igual. A ver. No, a este yo sí le doy un 5 de 5, papu. Ese sí está. Hombre, bien. que a ti te gusten los juegos de disparo. No, no significa que le tienes que favorito, brother. Mira, mira cómo disparo. Sí, sí, bien, sí, bien, sí, bien, mira, bien. hasta luego, bro. Me mataste sucio. Mira, loco, ¿y este? ¡Es un punto de Pou! ¡Mira! habla Pou! es bow. un bow militar? ¡No maches, qué es guapo! ¿Su máquina me puedo convertir en un Es mi no en sueño hacer no ser un Pou, poner... bro quiero, quiero comer y todo eso ¿Dónde ¿No me convierto en un Pou? ¡Ah, perro! Aquí no puedo poner cualquier Pou ¿Y este? A ver... ¡No maches, loco! ¡No me carga bien la textura, bro! ¡Soy un Pou Baby! No, parece, pareces un huevito de estos de Squad ¡Mira! Ah, ¡Ahora sí! Tenemos Pou con doritos y modo MLG. ¡Arriba las manos, gameplay! ¡Soy el Pow policía! Ah, pues mira, yo soy el Pou de calle de barrio, papu. Oh, A ver, no soy de perro. Corre, corre. ¿Por qué te vas al sitio de mujer? Ok, bebé, be, be. tú eres mi señora Pau. Eres mi señora señora, Pau. A ver, tienda de coches. ¿Puedo manejar? Los puedo manejan. ¡Qué un vehículo! A ver, dame un coche, bro, dame un coche. No hay coches. No, esos Pou son tacaños, loco, son Pum tacaños. No, qué asco. Entonces, ¿por qué hay tienda de coches y no hay coches? Esto es lo que hay atrás de la pantalla mítica de Pau, pero mira que nace y no puede volver mamadísimo el Pou. A ver, Mira, mira, es mi momento de volverme fuerte como Goku Sacar músculos y conquistar nenas Este muchacho me llena de orgullo Después de mucho tiempo, rapidito tenemos vehículo, brother Vete, súbete, súbete, súbete, mi vámonos, bro no, mi señora, se mató mi señora Fontático, adiós, me por cigarros en la a ver, rarita, yo creo que esto es una completa Cacation, loco Esto aquí no tiene muy... muchas cosas divertidas Solo hay un vehículo, hay banco Y de guau, guau, guau A la máquina, loco, coche táctico A este juego así, literalmente Le voy a dar un 1 5 Esto no me gustó para nada, bro No le doy un cero Sí, sí, sí, sí, Así finalizamos con el video de hoy. Si te ha gustado y quieres que traiga otro video de este estilo, déjame saberlo comentando qué juego te gustaría ver. Ahora sí, me despido. ¡Adiós!